Andrés, le estaba contando a la audiencia que hay una, hay una tendencia en la cual efectivamente los fabricantes incluyen un montón de cámaras que no siempre funcionan tan bien, o sea, no siempre tienen como una, una razón de ser, no, no le aportan tanto al smartphone, entonces a veces menos es más. ¿Usted qué opina? Es una costumbre muy vieja, es una costumbre... Uno sobre todo de desconfiar mucho cuando ve discrepancias en las prestaciones de las cámaras. Uh -huh. eh, bueno, la más engañosa de todas son los megapíxeles. Eh, ¿Desde qué punto de vista? Cuando uno ve 48 megapíxeles en la principal y una secundaria de 2 megapíxeles, tenga por seguro que la de 2 megapíxeles no sirve para nada. <risa> Entonces, está ahí adorno. Bueno, ah, pero vuelvo es, y ¿no? Esa, y, y cuando uno también ve las aperturas. La mayoría de gente nunca revisa y nunca le importa el dato de las aperturas de sus lentes. Y ese es uno de los datos más críticos. Cuando uno ve la hoja técnica de cualquier smartphone, de hecho de cualquier cámara, uno tiene que ver F, que es la apertura, y entre más pequeño sea el número, es una escala inversa, eh, quiere decir que mayor capacidad de captación de luz tiene el teléfono. Eh, o el sensor específicamente. Y hay casos en los que yo he visto sensor principal F2, decente, no lo ideal, pero decente, y un sensor secundario de 3.4. O sea, esa vaina no coge luz ni en la mitad del mediodía de Egipto. Entonces, no hay cómo. O sea, entonces, cuando uno empieza a ver semejante nivel de discrepancias, es que la cámara simplemente, o la marca de celular, simplemente decidió uh, poner otra cámara porque se ve cool, porque es parte de la tendencia, porque ahora entre más cámaras mejor, uh, pero realmente la otra cámara no hace nada, o sea, está ahí de adorno, ¿no? Y se inventan es... unos usos todos extraños, que es la de macro, que es la de zoom, que es la de desenfoque, naca. Exacto. Se ¿Cuál el sonido, Felipe. ¿Ya, ya volví. ¿Estamos ahora sí? Ahora sí. Listo. Eso es algo que nos da a entender que efectivamente cuando tienen dos megapíxeles para abajo y captan muy poca luz, vemos que efectivamente esas cámaras son como una calcomanía, están de adorno. Es el popular sí, sticker cámara. Y que estamos viendo sí. muchísimo. Y apareció el mismísimo Juan Diego. Fantástico. Apareció ya Juan Diego Cano. Exacto. Entonces lo vamos a invitar a que se una. Precisamente para que nos ilumine. Nos cuente efectivamente si, lo, si le ha pasado. Porque yo he visto un par de marcas, lastimosamente, que están llegando al país en la gama de entrada que presentan. Uno, dos, tres y hasta cuatro cámaras. No, no, no he visto uno de cinco, pero hasta cuatro, en donde DSC dos hacen lo mismo. Y generalmente, como usted muy bien lo dijo, son el macro y el sensor de profundidad. Usted mm. empieza a jugar, cambia y es prácticamente lo mismo. Y, y ojalá hicieran lo mismo. O sea, bueno, si sí hacen lo mismo, pero... Pero las dos cosas la hacen mal. O sea, es como, si sí hacen lo mismo, pero lo hacen muy mal hecho. Sí, es lastimosamente. Es muy complicado. Lastimosamente es una tendencia. Y algo que me, me habría gustado, o espero preguntarles ahorita, uy, don Juan Diego. ¿cómo uy, don vas? Juan Diego, vea lo que ¿Cómo van? <risa> con, con la, con la cara. Pues pongo de... los audífonos. Ay, los botplos eh, amarillos. eh espectaculares, siempre fueron de los más lindos pero también los de los más canarios. duros de conseguir exacto eran muy duro de conseguir yo tengo los bots uy, uy. pro en este momento o, oiga y ya ahora sí es, les escucho a ver hermano, los bots pro ahí los tengo yo se, se nos ah ayudando, no, pero bueno listo, ya, ya volvió sí, listo sí. con canarios puestos y todo empezamos, entonces va mi primera pregunta Tal como, como, como hicimos la última vez, Juan Diego. ¿Le ha tocado cámaras de esas que se ven muy bonitas y demás, pero parecen puras calcomanías en la parte de atrás del celular? <risa> eh, yo creo que hoy en día esa es la tendencia. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y, y, y ya esa, ese panel trasero grandotote llegó para quedarse. Okay, Pero a mí no okay. me desagrada, a mí no, a mí no me incomoda. No, es que el panel es un hit, o sea, el arreglo de cámaras eh, posterior es un hit, desde que funcionen, desde que hagan cosas diferentes. Pero cuando lo que hacen es ocupar espacio, ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Y sería genial que la audiencia inclusive nos vaya contando si le ha pasado y con qué marcas nos les ha pasado, porque puede que nosotros no hayamos visto tanto, pero sé que en otras latitudes, sobre todo en Asia, se ve y es algo supremamente común. Creo que Juan Diego está teniendo problemas con la conexión, ¿no, Andrés? Uh -huh. Sí, eso noto. Bueno, no soy yo, <risa> lo, lo cual es una ganancia. Ahí volvió, ahí volvió Juan Diego. Ya, yeah, volví, volví. Juan Diego, efectivamente. No, me estaba conectando a la red del teléfono, porque, por alguna razón el WiFi es terrible para los, para los live. ¿Qué vaina? Mucha latencia o solamente tiene un, un ancho de banda grande de bajada y no de subida, que es donde en los lives se muere. Y nuevamente le volvió a pasar a Juan Diego. Efectivamente. ¿Usted con, ¿Usted con qué marca le ha pasado, Felipe? Que diga... Bueno, a mí lastimosamente me pasó con Vivo. O sea, me llegó un Vivo para revisar que se veía de locos, Andrés. O sea, el aspecto era... Era una cámara media de entrada que, que tenía cara de gama alta. Y yo dije, no, mejor dicho, esto va a ser una locura. Pero cuando empecé a probar, el macro y el sensor de profundidad eran la misma vaina O sea, prácticamente hacían lo mismo. Yo decía, pero ¿para qué ocupan un slot de la cámara posterior extra si las dos cámaras hacen lo mismo? Y aquí hubo una cosa que me indignó. Me quitaron el tele precisamente por uno de esos. A mí, yo, yo no sé a ustedes, pero a mí el tele me hace falta un montón. Ustedes que son fotógrafos más hardcore, ¿qué opinan? Se, se nos fue Juan Diego. Debe se estar embe... reiniciando. Se embejucó. No me tiras, cuénteme, Andrés. ¿Usted qué opina? ¿Le hace falta el tele o no le hace falta el tele? Hacer un buen tele es muy difícil. Hacer un buen tele es muy difícil. A uh... Yo tuve un celular que amé y odié. ¿A la vez? Eh, sí, uh, yo no sé, o, o, o, o las personas que nos estén viendo en este momento, si recuerdan el Samsung Galaxy S4 Zoom, o Galaxy Zoom. Uy, pero ¿cómo olvidarlo? O sea, era una cámara con teléfono. Era una cámara con teléfono, realmente era una cámara compacta, hacía zoom de 10x, que es el mismo que tiene el Note, por ejemplo, en este momento, y era una cámara con, con Android y, y era un teléfono, y uno lo podía coger y se veía chistosísimo como con una cámara, ¿sí? ¿Pero por qué digo que lo amé y lo odié? Porque la idea como innovación de integrar a un teléfono una cámara con la que uno pudiera hablar me parecía espectacular, y, y me encantó que Samsung hubiera tomado ese riesgo. Lo que pasa es que el formato... O sea, las cámaras están pensadas para ser llevadas, no sé, en un maletín, en una mochilita, en un estuchecito, no en un bolsillo como el celular. Entonces era muy incómodo, había que limpiarlo constantemente, había que tener mucho cuidado. Entonces, los fabricantes yo creo que aprendieron mucho y entendieron que la forma de hacer un buen zoom no era como en las cámaras simplemente permitiendo alargar o encoger el lente, cambiando la distancia focal, sino integrarlo de manera de un periscopio, o sea, en una manera horizontal, y eso lo hace muy bien Samsung, eh, la verdad se ha dicho, también lo hace muy bien Huawei, y cambiaron el formato de, de, de, de cómo hace uno Zoom. Entonces, es muy válido, sirve mucho, pero no es barato. Y la no, es. que hay detrás, tampoco, entonces, por eso es muy difícil encontrar en un gama de entrada un buen Zoom que no sea digital. Y eso ofende mucho cuando una empresa dice que tiene un lente Zoom, que realmente es un sensor súper básico, que lo que hace es que recorta la imagen digital, y eso no es realmente un Zoom, ahí lo que estás haciendo es un recorte, pero te lo promocionan como Zoom. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si uno no ve... Ah, verdaderamente una tecnología de periscopio dentro del teléfono, realmente ahí no tiene ningún zoom, no sé que tenga pero un zoom no eso es, es un recorte de digital, absurdo, no sé de si tengo ahí tenga algo para decir no, de hecho, de hecho se nota mucho porque eh, generalmente cuando uno ve los supuestos zoom que tienen esos celulares los megapíxeles que tienen son uno o dos megapíxeles es una vaina que se nota leguas que es un recorte de de la otra foto, de la cámara principal. Y, y esa tecnología de periscopio es muy buena, es muy efectiva. De hecho, yo, yo estoy usando en ese momento el Samsung S21 Ultra. Y ese, pues, obviamente tiene la, esa, esa tecnología y se nota mucho la diferencia entre las dos cámaras tele, entre la por 3 y por 10 por 10 es la, la, la periscopio. Y se nota mucho el cambio de calidad. Eh, la cámara por 10 es tremendamente superior en cuanto a calidad, sin oiga, ser mala la, la por 3. Oiga, y sáqueme de una duda, porque es que ya lo vimos en otra marca, ¿no? Que se llamaba el Moon Gate, en donde uno le tomaba fotos a la luna. Y, ¡Ah, ya, ya, ya! Y, y efectivamente decían, esto fue algo que no se comprobó, Leí bastante y busqué bastante al respecto, <risa> que lo que hacía era, por medio del Machine Learning, ajustaba la toma, pero daba unos resultados. Okay. Y, y aquí, <risa> en, el, en el S21 Ultra, el papá de los juguetes que estuve probando, uno tomaba una foto a la luna, precisamente con, con el Tele de 3X, y, ¡ah! pero le daba con la del 10X y ¡guau! O sea, yo decía... <risa> Nos estamos enfrentando al Moon, a, al Moon Gate nuevamente, Juan Diego. ¿O cómo, cómo se nos lo lograron esos resultados con un celular y no con un telescopio? Ah, cuénteme. Yo yo me pasé. Es que no me acuerdo cuál fue. Fue el P8, el, el primero, el Huawei P8 fue el primero que salió con, con eso. P9. ¿Cuál no, cuál de la, esos? Fue? La verdad, el principal Moon Gate fue con el P40. Pro. P40, P40. Eh, no, yo tuve ese teléfono. P30. Perdón, P30, fue P30, uno de esos. Sí, sí el P30. Sí, fue uno, Ajá. Fue, fue uno de esos. Y yo lo tuve como un mes, un mes cacharreándolo y, y esperando la luna. Y yo decía, no, esto, esto tiene que ser falso, sí. tiene que ser una, un truco. Es más, voy a, voy a hacer que esta vaina Pero se ustedes, confunda. Y... O sea, Juan Diego nos va por vino a sacar de la duda. Hágale. <risa> Y no, lamentablemente tengo que decir que era verdad, eh, el celular sí, sí hacía la foto de la luna, eh, no era una trequiñuela. Y en el caso del Samsung, eh, yo creo que tiene que ver con el sensor que utiliza cada una de las cámaras. Por ser mucho mejor el sensor de la cámara por 10, la foto se ve mucho mejor que el, la foto hecha con, la, con el por 3 pero sí lo logren, sí logran hacer una foto, que obviamente pues no se ve como una foto hecha con cámara profesional con un zoom de 600 milímetros, pero para hacer un teléfono es una vaina supremamente increíble. A mí me sorprendió, o sea, yo tomé esa foto y sí, sí, sí. miércoles, ¿cómo logré esto? <risa> no, yo, yo esperaba encontrar como la, la foto del álbum de chocolatinas Jet, ya cuando la procesaba, y no, no, efectivamente sí era la, la luna. <risa> Ok, ok. Oiga, Juan Diego, ¿y a usted le hace falta los teles? Porque es que usted es un rockstar y le llegan los teléfonos y, mejor dicho, usted los usa una semana y los bota. Pero para el usuario común, de, y sobre todo en la gama de entrada, cuando ve una, dos, tres y hasta cuatro cámaras, eh, dicen, uy, lo máximo. ¿sí? Pero generalmente hace falta el tele. A usted piensa que el tele es un componente importante en este tipo de teléfonos o no. Ya Andrés nos dijo que sí es importante, pero es muy costoso. En tu caso, ¿qué? Pues para mí, el tele y el super gran angular eran dos cosas fundamentales en los teléfonos, pero yo venía muy frustrado con, con los teles porque siempre sentía que faltaba algo. Entonces, por ejemplo, en el, en el teléfono anterior que estaba usando, en el Samsung Note 20 Ultra, eh, aunque el zoom de por 5 es muy bueno, es tremendamente bueno, yo sentía que me faltaba un poquito hacia atrás y hacia adelante, me faltaba un poquito menos de tele porque me había acostumbrado al por 2 y me uh -huh. faltaba también un rango un poquito más amplio para hacer unas, unas escenas un poco más lejanas. Con el, con el S21, pues, ya como que es como si me hubieran leído la mente porque tiene el por 3 y tiene por x10. Entonces ya tiene esos dos rangos que, que creo que son, son chéveres en un teléfono. Igual uno siempre es un eterno eh, insatisfecho, entonces uno siempre quiere más, pero, pero creo que llegamos a un punto en el que tenemos, tenemos esos, esos valores que necesitábamos desde hace un tiempo y, y sobre todo que están compensados con calidad. Obviamente es caro, pero... ¿Pero hoy en día eh, un teléfono fácilmente puede reemplazar una cámara, sobre todo para un uso cotidiano no profesional? Miércoles, miércoles. O sea, <risa> Juan Diego se nos fue ya kamikaze. Como por ahí... Porque recuerde que en el anterior video que grabamos usted dijo, no, el teléfono muy bonito y demás y, y, y la fotografía computacional, pero no llega al nivel de la cámara. Ahora sí nos está... Pero, pero el anterior video fue hace un año. Pero, ah, claro. Pero, pero sí, el anterior video... ¿no? ¿Hace un año? Una pandemia antes. Sí, exactamente, tengas en cuenta. El avance tan berraco que hemos tenido. Pero bueno, y saludamos a cada otro de los famosos, ¿no? El mismísimo... Alvarito Dávila de NTN24. Alvarito, venga, cuénteme una cosa. A usted le ha tocado. Cuente, Pipe. Le han tocado teléfonos de esos que tienen un montón de cámaras, pero lastimosamente dos de las cámaras o tres no hacen mucho, o sea, como que son calcomanías. No, yo creo, a ver, yo creo que uno tiene que tener en cuenta que cuando tiene un teléfono, ah, cada dispositivo tiene su uso. No es lo mismo tener una cámara reflex. Eh, profesional que se ha creado digamos para camarógrafos profesionales a tener y que es un equipo robusto para eso a, a pensar que un teléfono va a llegar a ese punto de ser una cámara profesional y llegar al punto de tal vez reemplazar un réflex ahora dentro del punto de movilidad sí creo que llegan a ser digamos muy eficientes y las cámaras bueno, los teléfonos que hay actualmente que tienen algunas cámaras, pues digamos, cumplen a cabalidad con ese proceso y más de pronto para las personas que están eh, todo el tiempo moviéndose y que necesitan hacer reportería o necesitan hacer realización o necesitan producir contenido. Ahora, dentro de los dispositivos que cada uno de nosotros, de los que estamos acá presentes en este live, hemos probado, pues sí, obviamente hay teléfonos que pueden tener cinco, cuatro, tres cámaras, pero la realidad es que es la pregunta que todo el mundo se hace, es hasta qué punto tú utilizas todas esas cámaras y hasta qué punto uno, un teléfono de esos puede sacarle provecho al 100% o no. Nosotros somos geeks, somos personas que siempre cogemos un teléfono y no estamos pensando en vamos a usar solamente el gran angular o el ultra, super ultra gran angular o el telefoto. No, nosotros siempre queremos probar todo y sacar el provecho a todo, pero la realidad es que el usuario tradicional... Eh, generalmente, lo que coge es su teléfono captura el momento inmediato y no está pensando en si va a abrir el ángulo o no lo va a abrir, o si va a ser un super macro. No, va a hacer pero Alvarito, al usted ¿qué me dice de capturar la luna, es que usted no sé si alguien la... a oír no, partes. no, no, pero Han... es que por eso le digo, pero es que ahí lo de la luna, esto usted, usted sabe que ahí también jugaba mucho lo que era inteligencia artificial, Entonces... Ojo, ojo, porque el mismísimo fotógrafo lo comprobó. <risa> Ahora, no, hay, no un punto, hay, un, hay un punto que yo sí quiero aclarar y es, yo tuve hace re, pues, recientemente un dispositivo en mis manos que fue el S21 Ultra y creo que de los dispositivos que se pueden acercar un poco más a ese, digamos, a, a, a, a ese concepto de crear contenido y tratar de igualar una reflex, creo que ese equipo se acerca demasiado porque los lentes en particular, cuando tú estás manejando, por ejemplo, el modo director, eh, independiza de cierta manera todos los lentes y te permite hacer una especie de switch entre, digamos cuando tienes el dispositivo entre los diferentes lentes eso tú me dirás hay aplicaciones que lo permiten sí, pero cuando tú lo haces no te permite cuando estás en el aplicativo como tal no te permite hacer ese switch sino que te permite seleccionar cuál es el que tú quieres en el caso del samsung te permite seleccionar los diferentes lentes en tiempo real para después tener una postproducción mucho mejor entonces lo digo como como profesional de video el que yo tenga un teléfono que me emule distintas cámaras en distintos ángulos me da una digamos un, una, un plus a la hora de crear contenido y es mucho más fácil, y ahí sí puedo decir que se explotan las cámaras. Listo, listo, venga. Vamos con los mitos de la audiencia, porque es que necesitamos salir de este obscurantismo. Venga, no, Felipe, una aclaración, ¿no? Hay que aclarar que, por ejemplo, a nosotros nos toca mucho enfrentarnos a cámaras que son chistes, pues por la gama de, de teléfonos que probamos, Alvarito, el iPhone 12 ya es gama baja, ¿no? O sea, ah, no, no, no, no, no, no. Sí, también ah, es no, cierto que, que para que él sí. El sí Alvarito, lo que, que le da... Que el 12. Sí, no, eso ya, no. iPhone 12, uy, no, pero eso, por Dios, no, eso, pero, el pero, masivo pero... Le, dice, le dice así, el masivo. Entonces, no, no también pero, hay que tener eso que en cuenta. 12. El iPhone 12 Pro Max también es un equipo que tiene muy buenas cámaras y que se pueden explotar también muy bien a la hora de realidad, digamos, de realidad. Yo creo que mi pregunta, y aquí entra un poco Felipe, que yo, a mí me gustaría que Felipe Ajá. hable un poco de eso, es hasta qué punto los teléfonos que están en un rango, no en una gama alta, porque es que los de gama alta sabemos que tienen unas ópticas muy buenas, y no esos teléfonos que están en una gama media, media premium, hasta qué punto tener varias cámaras, si hacen la diferencia o no hacen la diferencia. Esa sí. yo creo que es la gran pregunta. Sí, es que de, de hecho, al inicio del live, eh, Andrés y Juan Diego nos dieron la clave del éxito. ¿sí? Número uno, si <risa> sí, la cantidad de luz que pueden captar estas ópticas o estos lentes o sensores es muy baja, digo, es muy alta, pues básicamente no va a poder captar nada. Y número dos, si es de uno o dos megapíxeles, pues apague y vámonos porque es una calcomanía, no es una cámara. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora viene la otra pregunta de la audiencia que nos mandaron previo a este live y es, ¿qué opinan ustedes de la microfotografía? Porque hay un fabricante que está hablando de eso, ya no está hablando del zoom eh, para acercarnos a objetos lejanos, sino a objetos microscópicos. ¿Qué opinan de eso? ¿Lo han probado? ¿Lo han visto en un celular? La macro fotografía. Sí, ah, <risa> bueno, sí. ¿Sí? Hasta, <risa> lo lo es que hablan de hasta 60X de... ¿De, de acercamiento? Sí, total. De... André, Andrés iba a decir, iba a decir algo. Sí, eh, Juan Diego, corríjame si me equivoco, pero los lentes macro son los más caros que uno les puede comprar a una reflex. Son de los más caros que hay, un buen macro. Son, ¿Sí? son muy costosos. Juan, son yo, muy yo costoso. tengo una pregunta. Yo no, sé si tú conoces, yo no sé si tú conoces una marca, pues tú que eres como, digamos, eres profesional en el, en el área. Hay una marca que se llama Satmark y maneja lentes para dispositivos móviles, particularmente para el iPhone. Pero yo no sé si tú los conoces y los no. videos que esta gente ponen, o sea, son absurdos. Y, pero, y son, y, y, Pero ya es que y, para y, allá no. vamos, Alvarito. O sea, Oppo acabó de entrar al mercado colombiano y tiene esa propuesta. Dice, capte los detalles microscópicos. Efectivamente, como dice eh, Juan Diego, con los macros. <risa> pero sí. entonces, bueno, pero, una, hay, pero es que hay, una... hay algo que hay que tener en cuenta. Qué pena, un segundito. Y es, ¿qué tan útil termina siendo para el usuario promedio, no para el usuario profesional, eh, algo como esto? Yo me pongo en, el, en la situación, no sé, de mis tías, de mi mamá, de mis tíos okay. que, que les gusta hacer fotos en paseos, en la casa, qué sé yo. Un lente macro, pues sí, es divertido. Me puedo acercar a una florecita y hacer una fotico de pronto una hormiga por ahí caminando. Es chévere. Pero yo siento que los celulares con sus cámaras lo que terminan haciendo es otorgarle a las personas del común la facilidad de hacer fotos porque al final pues nosotros tenemos podemos tener cámaras y podemos hacer fotos y videos con cámaras profesionales pero es una movilidad. persona del común sí claro es es democratizar la fotografía a través de un dispositivo móvil entonces un lente macro una cámara macro al final qué tan útil va a terminar siendo para una persona del común es una herramienta interesante chévere pero pero qué tanto la van a usar por eso creo que en la cámara gran angular y la cámara tele si son realmente herramientas útiles para las personas del común claro, de acuerdo claro, yo, yo sabrisa, quisiera agregar claro. una cosa y es eh, si es un teléfono que tiene un buen macro no puede ser un teléfono económico eh, no lo es, es hace, Exactamente. Es. es que es, es un punto Hace yo, tiempo probé uno un macro que tenía hasta título macro en el nombre, en el, en el ¿no? Ajá, ¿Juan y, Diego? Y, y resulta que para tomar una buena fotografía macro, porque la logré, pero después de que lo puse en un trípode, puse una luz de iluminación eh, de soporte y tomé la fotografía dejando el timer como estripando el obturador y que 10 segundos después la tomara cuando ya dejara de temblar. Por mi... Y yo decía, wow, lo logró. Pero no es ni remotamente práctico en la vida este enfoque, porque... Ah, bueno, y luego, 15 segundos de procesado de imagen. O sea, la hormiga no se te bueno. va a quedar 15 segundos ah, posándote Es un lío porque es un tipo de fotografía muy particular, muy demandante, y que en el mundo reflex es bien costosa. Entonces, una implementación móvil económica de un teléfono con macro y y, y a la lo de Juan Diego con limitaciones con limitaciones bastante serias en, en el número de casos que uno puede usar ese tipo de fotografía. Ay, ay, ay. Bueno, mejor, Juan mejor, Diego, mejor. Mejor. Sí. Además, yo no sé si me corriges, pero parte del triunfo de esta, digamos, de este, de este tipo de lentes, es también la óptica y con quién tú te alías para hacer. Claro. Entonces, si tú, sí, tú puedes meterle un teléfono cinco lentes. Tú los puedes meter, pero de ahí a que el lente tenga la capacidad óptica para darte la calidad, esa es otra historia. De acuerdo. Bueno, y, que el es... sensor, y que el sensor pueda recoger el detalle que ese lente le va a otorgar. De acuerdo. Es, es a... un compendio. Y acá viene otra de las preguntas que nos mandaron, Juan Diego, porque es que la audiencia es <risa> básicamente parte de la junta directiva de porque somos usuarios, o sea, nosotros tenemos preguntas, oiga me prometieron una cosa, me puse a usarlo y no me funcionó, será problema de indio o de flecha. Entonces, okay. la, la siguiente es, oiga, yo realmente necesito un gran angular y un ultra gran angular, porque es que esa también es la tendencia sí. en los teléfonos de entrada. Sí, sí. Lo, necesitan, uh -huh. lo necesitan más que cualquier otra cosa en sus vidas, eso mejor Exacto. dicho, eh, que en que vez que... de estar pensando... No, más que comprar ropa, más que comprar cualquier cosa, <risa> compren un teléfono que tenga que tengan un buen gran angular. Eso, ¿Sí? eso le cambia la vida a uno. Bueno, es pero, espectacular. Y, pero, y de ahí yo daría un consejo de consumidor. Uh -huh. Y es, vuelve y juega. Uh, si, uh, los megapíxeles hay que cogerlos con pinza. O sea, más megapíxeles no significa... Mejor de cámara la ni la la la nada la así la por parte. el estilo. ¿Pero o sea, se acuerdan eso, esa época eso. de los teléfonos donde todo lo, lo que era... Cuando se hablaban de megapíxeles, eso era igual. Wow, entre sí, más megapíxeles, qué. era ¿Qué? mejor eso. Total. Claro. Uy, pero, pero tengo que decir que eso funciona muy bien. Ah, no, eso... Pues por lo menos en este, 108 megapíxeles, eso es una maravilla. Claro. Es que ahí viene mi, ahí viene mi cosa. Sí. Por ejemplo, en la gama media y media alta, cuando yo soy... Usuario, principalmente, del ultra gran angular. Yo no puedo vivir sin ultra gran angular. Gracias LG, que en paz descanse por haber traído eso, pero... Un minuto de el... silencio. un minuto de silencio. Pero a la vez, digamos, una, mi primer gran lente ultra gran angular que yo hice en un teléfono, como lo supieron hacer, fue con el S10 Plus, porque hicieron algo muy inteligente. Ultra gran angular principal y Zoom, tenían, exacto, te, exacto, tenían exactamente la misma cantidad de megapíxeles y uh -huh. casi la misma apertura. Entonces, obtenían uh -huh. resultados muy parejos, porque, la verdad sea dicha, en el G5, que fue el primer teléfono de, de LG que trajo la ultra gran angular, pasaba yo de un sensor, creo que era como de 12 megapíxeles principal, a un ultra de 4. Y, ¡ay, Dios altísimo O sea, era como, ¡qué gran idea! que es mal implementada. Mientras cuando tú ya lograste un, una implementación pareja en apertura y megapíxeles, wow, como que ya ahí te funciona... Tremendamente claro, bien, bueno. eso fue el caso con el... Con el sí, ahí, Pero... ahí es donde, donde Alvarito decía, el modo director, cuando usted cambia de cámara, no salta y no se siente como, ¡ay, qué cosa tan horrible! Ojo, no, no, no. El, el modo director es lo mejor que o le o pudo sabes, pasar dice, a la humanidad. Es un espectáculo. <risa> o sea, el modo director, si ustedes me preguntan qué es lo que mejor tiene ese teléfono, es eso. El modo director es fantástico. Es, es, es Digamos que es una No, realmente el, de el, de el video... El video es espectacular. Yo ayer he estado grabando un, un spot medianamente publicitario con cámara de cine, toda la cosa brutal. Y en algún momento no, no tenía eh, la cámara montada en el gimbal y tenía que hacer el seguimiento de una persona caminando por un cultivo. Pues, hermano, S21, 4K, ultra gran angular y eso quedó Dígale, espectacular. Que las sí, cámaras espectacular. Bueno, venga, otra cosa. Eh, como dicen yo, yo voy por una lucecita, pero los estoy escuchando y yo los voy a dejar una con una, bo acá porque los voy a dejar con una bonita vista. A ver, 8K. ¿En qué momento lo necesito? En ninguno. Esa, esa, esa es una pregunta mutadora. En, ni en ninguno. Sí. En, sí. Listo. En, ningun en ningún momento lo voy a necesitar. Sí, Venga, hay, hay a por preguntar. Por preguntar, Andrés. ¿En, en sí. qué está transmitiendo? ¿En el Fold 2? No, eh, el Fold 2 está acá. Sí, lo transmitiendo desde el Note 20 Ultra. Wow. Que tiene... yo, yo tengo que, con... sí. tengo que contar una un incidencia, y es que Andrés en estos días, cuando le llegó el teléfono, casi explota mi inbox mandándome mensajes de que tenía el teléfono que se plegaba. El mismísimo No, no le pregunté ese 21 se dobla, ¿no? Que se vaya, vaya bien en 2008 Que se vaya bien en 2008 O bueno, la verdad que ha dicha Recuerden audiencia de TechCetera El que inventó los foldables fue Apple Con el iPhone 6 que se doblaba, pueden, pueden ver el folgate oh, ese es que que no sabía se que un... que doblaba era espectacular, lo que pasa es que una vez que se doblaba no se podía volver a desdoblar pero... <risa> que se le... la verdad se ha dicho la pregunta que Andrés me había pedido que hiciera antes de iniciar el live y que pues no lo nombrara pero bueno lastimosamente ya lo hice es ¿Cuál es el consejo a nivel de cámaras selfies? O sea, ¿qué debo tener en cuenta? Porque ahí también se exageran los megapíxeles, ¿no? Hemos sí, tenido... pero yo creo que ahí sabe que funciona mucho y, y lo han implementado algunas marcas últimamente, el tener una, un gran angular dentro del selfie. Yo sí creo que, que, que mejora mucho. Y si tiene un buen diafragma, ¿le va a permitir una mejora de luz? ¿Sí o no, Andrés? ¿O estoy errado. Sí. No, está bien. Pues yo creo, yo, que, creo que había otra cosa, Alvarito, al y rápida. Sony, que en paz descanse. Oiga, también, estamos también. hablando de un montón de. No, no, no, no, no lo de por muerto. Que, que acaban no. de sacar un teléfono esta... acá, no. Supremamente pues interesante. No son... es claro, bien. no, pero no todo el mundo es Juan Diego Cano ni <risa> trabaja en MTN para 9 millones de pesos por un teléfono de producción audiovisual. Eh, eh, pero Sony, para dentro. Ahí. Dentro de la línea C, yo sé que ustedes tuvieron un C5 que tenía, primero, diafragma variable en la cámara frontal. Y para colmo, para que me termine de reír, flash frontal. Pero flash, o sea, no como la mayoría de teléfonos que te ponen la pantalla en blanco, sino un flash legítimo frontal ese teléfono era el el Liscano, o sea los selfies eh, cine, <risa> sí era como, wow, era como de verdad era muy pensado para ese tipo de personas que no pueden pararse de ver a ellos mismos todo el tiempo bueno, eh, Juan Diego venga, está preparando unos chocolatitos seguramente me, me parece muy sí rico, con Juan pancito con todo Juan Diego se nos <risa> aburrió eh, nos dejó solos pero bueno no importa la no pregunta, no no aquí estoy estoy, estoy pregunta, preparando mi, mi luz Oiga, que vea que... la cantidad de comentarios, Alvarito, el mejor de los mejores. Es que cuando uno como Diomedes tiene fanaticada. Alvarito, el ustedes. mejor de los mejores. ¿Cómo les es les que están... es? Mao Sandoval los... TV. ¿Segura... Mao, ¿trabajas para Alvarito? ¿Estás a porta de un ascenso? ¿O qué? Bueno, no, no, no. no. no sé que son, ¿no? Alvarito, están diciendo. Malpensados. Yo no sé, este no es ese tipo de live. ¡Ojo! No, no, no, no, ustedes sí es que definitivamente no. Bueno. que habrá un fans de una vez, porque una manaticada, no pues, ¿vale? venga. Eh, Están perdiendo plata. Cosa, un poco más técnica. ¿Qué tan importante o qué injerencia tiene el procesador precisamente en la calidad de imagen? Porque en esta gama de media y media alta, y, y más aún en la de entrada, eh, pues hay muchos fabricantes que dicen oiga, el procesador es el que les maneja todo, yo no sé qué, y al final es la implementación de los sensores y ya entonces, ¿qué experiencia han tenido ustedes y qué tan importante es el procesador? Es que Es Yo creo que, a ver, yo pido la palabra primero, yo creo que, es que sea al, Alvarito, Juan Diego y yo, como para... Okay. Sí, sí, sí, sí, sí, <risa> yo creo, a ver, yo creo que el procesador obviamente influye mucho obvia desde el punto de vista de productividad y de velocidad del equipo. Pero si tú no tienes un buen software implementado, pues a la larga lo que vas a tener es, sí, vas a tener una muy buena cámara, pero en algún momento vas a, tener, vas a empezar a tener un equipo que está sufriendo o, o se va a quedar corto frente a lo que necesitas. ¿Por qué lo digo? Obviamente casi todos los equipos vienen obviamente con su cámara, pero también viene con sus aplicaciones nativas de cámara. Cuando tú lo manejas de esa forma, pues el equipo está adaptado para manejarse de esa forma y te va a funcionar. Pero cuando ya vas a un poco más Pro y le empiezas a instalar aplicaciones como un Filmic Pro, por ejemplo, ya el procesador se exige un poco más, se sale ese parámetro y ahí es donde ese equilibrio, ese buen procesador te va a permitir tener una muy buena fotografía al final o una muy buena calidad y ahí es donde yo creo que a veces fallas, fallan. A veces tú estás tomando la fotografía, no sé, nocturna y te dicen, "Sí, tienes una te va a dar una muy buena calidad de fotografía nocturna", pero ahí a veces el procesador ya empieza a sufrir y hace que la fotografía al final no sea la más adecuada. Creo yo, es mi percepción, además por lo que a veces he probado equipos eh, digamos, en esa gama, y, y más que todo en experiencias donde se exige bastante el teléfono. Bueno, ¿qué te dices, Yo creo que el tema del procesador tiene que ver mucho con la experiencia de uso del equipo. Eh, la satisfacción de uso de, de, de un teléfono en términos te, de fotografía y video termina pasando muchas veces por cuánto tiempo demora en procesar las imágenes. Y no solamente es un tema de, de cuánto se demora en grabar la imagen, sino también cuando yo doy clic en tomar la foto, cuánto tiempo se demora en realidad en tomar la foto. No sé si les ha pasado con equipos de, de gama baja, que quieren tomar una foto y le dan y le dan y nada, y la termina tomando, no sé, dos, tres segundos después. En modo nocturno, eh, lo que te decía. Claro. Y se, no, y en modo amiga. normal también sucede. Se fue incendio, claro, y, amiga. obviamente. O, o la persona que le íbamos a tomar la foto pues ya dejó de posar y dejó de sonreír y, y se fue la foto bonita. Y luego viene el tema de la edición, cuando la gente pues ya tiene un poquito más de experiencia y quiere editar las fotos, puede llegar a ser un, un tormento completo y ni hablar de video en video. Sí, pues es puede ser completamente frustrante la, la experiencia de uso de un teléfono que tiene un mal procesador, porque el video sí requiere mucho eh, poder de procesamiento de datos y, y hay muchos, muchos muchas cámaras y muchos aparatos hoy en día que necesitan procesador del teléfono entonces por ejemplo si, si yo tengo la GoPro Max y descargo el video 360 en el teléfono y quiero editar ese video 360, si el teléfono no tiene el suficiente procesador chao, bueno. no, chao no, no hay nada que hacer, entonces sí. mucha, muchas veces la gente no, no le pone cuidado a eso y dice no pues para qué? Que, que ni siquiera sabe qué es un procesador de cuatro núcleos. Nada, no, no, no tienen ni idea. Miran cuántos megapíxeles tiene la cámara y, y si mucho, los que son más o menos avanzados, miran cuánta RAM. Y el resto ya. Y, y le dicen, tiene dos gigas de RAM y ni siquiera entienden de verdad para qué sirve eso. Entonces, es complicado. Yo creo que hace falta mucha cultura sobre ese tema porque es bien importante. Ok. Bueno, ¿qué dice el mismísimo Andrés? Les voy a poner tres ejemplos históricos. Uno, el de voy a poner la mejor cámara con el peor procesador de la historia. Y fue: ¿se acuerdan ustedes del noble, bello, súper interesante que todos amábamos? Nokia Lumia 1020 con su cámara de 41 megapíxeles. Uy, sí, Es ¿no el primero, ¿no? ¿no? Me acuerdo del spot. El spot era con un barco. Sí. Cuando okay, me gustaban eso, es bueno, el Nokia Es un teléfono de 2013. Y es un teléfono que tenía un procesador de doble núcleo, eh, que si no estoy mal, si no estoy mal, era un MediaTek, que no tiene nada de malo que sea un MediaTek, pero tenías óptica car size, tenías un procesador, de, de, de, un sensor grandísimo, era el sensor que fue muchísimo tiempo después, pero años después que un celular lo pudo igualar, tenías 41 megapíxeles con un procesador de doble núcleo, entonces yo recuerdo, ah, y para colmo, para colmo, o sea, como para todavía mejorarla más, fue uno de los primeros teléfonos que permitió fotografía en formato RAW, entonces, uno podía tomar una fotografía en formato RAW, yo tengo varias que tomé en el centro de Bogotá, yo no sé cómo no me robaron hasta un riñón, pero sea, el asunto era, tú tomabas esa foto y podías quedarte viendo la versión extendida de las tres del Señor de los Anillos o preguntándole a Felipe Liscano por qué le gustaba Apple, o sea, eso era eterno. Hasta que esa foto terminaba de procesar. Eso era eterno. Entonces, listo, tenemos un mal enfoque. Gran capacidad fotográfica con un procesador que no daba. Años después aparece Sony. Y Sony se la muy inteligentemente. Y Sony dice, yo no voy a poner el mejor procesador del teléfono, pero voy a poner un procesador serie G que se encargue solo del manejo fotográfico. Y voy a poner una cámara. Entonces, tenías literalmente la trampita o lo que uno ve en muchos computadores, que es el equivalente a una tarjeta de video externa. El único problema que tuvo esa implementación es que efectivamente funcionaba. Yo tengo un XZ2 que todavía utilizo para mis fotografías y creo que da la altura a, a celulares muy contemporáneos y que funciona muy bien. El único problema es que eran dos procesadores y tenías que comprar dos procesadores. Entonces no eran baratos, y, y Sony falló en adelantarse en ciertas cosas. Sony fue de las últimas marcas en implementar, por ejemplo, el sistema de cámara múltiple. Esos biseles duraron hasta la semana pasada. Pero claro, porque nos también, pero pazos, Nadie lo ¿no? ¡Los amo con todas las ganas! pero Me frustra mucho el, el, el, el, el, el, el por qué la marca terminó perdiendo tanta fuerza a pesar de que era tan buena yo todavía mi XZ2 todavía lo utilizo para muchas fotografías, pero era caro porque traían exter ayuda externa con un sensor de la serie G que se encargaba solo de lo gráfico. Ahora, la otra es, listo, ahora estamos viendo unos megaprocesadores de 7 nanómetros, 5 nanómetros, ya se está hablando de un procesador de 4 nanómetros que está empezando a, a integrar el asunto, perfecto. Pero acá vienen, por ejemplo, cosas que me han pasado. Yo, por ejemplo, no soy doliente de Exynos versus Qualcomm, que es un debate Pero que en el global se da muy fuerte. Grande, es un debate grande. Es un debate inmenso. Sí, y, y, y, y de verdad, ahí es donde a Samsung... Hay veces digo como, madre oh, madre Samsung, usted definitivamente quiere mucho su gama media. ¿Por qué? Porque probamos, por ejemplo, en su momento... Un, un, no sé, un S20 o un S20 Plus. Ah, sí. Excelente funcional con su procesador Exynos sin ningún problema. Probamos el A71, un Qualcomm A980. Y yo era como, ¿Tienes un Qualcomm en los A y tienes Exynos en la S? Pues igual espectacular. Pero, pero, si es que es Andrés, Andrés, pero en la A es la... entregan Qualcomm. Eso pues es espectacular. Los... Eso tiene una razón de ser. ¿Qué es lo que les mueve la caja? Pues la serie. ¡Claro! La, ah, ¡Perfecto! Pero, ¡Claro! Pero eso pero es buenísimo porque... Eso ...con el usuario. ¡Claro! ¡Es buenísimo! Claro. Bueno, para no, la no, gente no, no, no. es buenísimo porque termina teniendo una, una experiencia muy buena con el teléfono y en sí. serio que, que la gente termina amando esa serie de, de Samsung. Bueno, sí, la sí, gran pero... pregunta... Yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Cuáles... Si, ya sabemos cuáles son los procesadores que hay en el mercado, pero sinceramente, uh -huh. acá tenemos tres personajes en tres campos distintos, me voy a salir yo de, de, del cuento. ¿Cuál es realmente el mejor procesador? Eh, es que hay tantos muchachos y hay tantas opciones, ¿cuál es el mejor? Ya, vamos, a, vamos sinceramente sí, a decir cuál es de, de, el mejor. Depende literalmente. No, no, no, no, no, no, no, depende no, no sea diplomático. ¿Cuál es el por mejor? Por eso le voy a decir por qué y empiezo, ¿sí? El Qualcomm, 888, claramente es el papá de, de los pollitos en este campo. Es el Ferrari. Tiene, es el Ferrari y tiene muchas cosas. Pero algo, y acá es donde le digo que depende, es yo no he probado los nuevos líneas de Dimensity que efectivamente llegan a, a competir de tú a tú con, con, con este Qualcomm. Entonces, mm. yo a priori le puedo decir, oiga, el 888 es un monstruo, no solo en fotografía, sino a nivel de fotograf de, de procesamiento y demás. Nuevamente, pido un minuto de, de silencio por Kirin, porque íbamos supremamente bien con el, con mm. el 980. Y, eh, <risa> o sea, usted podía editar de todo en ese... En ese eh, Primer es más, procesador en, de 7 nanómetros, exacto, ¿no? Esa, de 5, de 5. de 5, y de 5 también. Podía hacer de todo hasta que se encontró con Trump. O sea, ese fue el, el, el, el gran... <risa> Eso no sí. lo puedo editar. Entonces, Alvarín, sí, sí, entiende? Sí. O sea, hasta que yo no pregunte a BenCity, no le voy a decir ese es el mejor, pero hasta el momento creo que el 8.88. Pero bueno, yo... pero, pero, pero seamos sinceros, a ustedes les ponen tres equipos, sin decirles ah. qué, qué procesador tiene cada equipo, y ustedes son capaces de notar o, o de diferenciar Sí. ¿Cuál es cuál? Y, y voy o sea, a no jodas, no jodas. No, hay, hay una cosa, mira, le voy a decir Felipe, primera, la, primera, Felipe? la primera, la primera, como la noto. Pero, pero, la primera, ¿sabe cuál es la primera diferencia también? La temperatura, uy, total. Uy, uy, uy no, sí, sí, eso es complicado. Ese, ese es, ese sí, es eso, primer, eso sí. Ese es el primer antecedente, sí, si se calentó. ya es el ya primero. Uy, sí, sí, lo cal... estoy, eso lo estoy sufriendo. Sí, sí. Sí, eh, se calentó más uh, que Liscano. Cuando uno le dice que uh, este está muy caro, pues madre, o sea, ahí ya sabe uno bueno, de qué ya, está hablando y, específicamente. Y Andrés, Andrés tocó un punto importante. Otro procesador que se me hace que usted le puede botar lo que sea, casi la casa por la ventana, y lo va a mover, es el A14, Bayonne. Ah, no, no, no hay que, nada que hacer. O sea... No, pero sí, es que ahí, eso ya es br brutal, otra cosa. ¿no Sí, pero montar. es que eso ya es otro nivel. Por eso, usted le puede poner sí, sí, sí. el computador encima y esa vaina con una mano no. lo mueve. Pero, no, no, digo, no, pero... Ahí digo yo una, una cosa que va a cerrar en mí, porque yo soy el más crítico de la manzana normalmente. Ajá. Pero a mí, hay una, a mí hay una cosa que me encanta de Apple y eso sí se lo celebro. Y es que usted se puede comprar el mini. Usted se puede comprar ¿Qué? el normal. El Max y el Pro Max y tiene el mismo cerebro. Pero eso o tiene sea, Tiene claro. el mismo procesador. Y eso, eso quiere, tiene... Eso me parece no. a mí un golazo total. Andrés, total. pero eso también de tiene. Hecho. Eso también, eso, perdón, pero eso también tiene una razón de ser. Y acá me voy a salirme un poco del parámetro. Y es. Apple tiene una ventaja sobre todos los fabricantes y es no lo mismo que tú fabriques tu software y tu hardware y los integres para tener un balance uh -huh. total dentro del dispositivo, sí, chido, total a sí, tener claro. un hardware diseñado por un lado y un software diseñado que es para múltiples dispositivos y que uh -huh. se terminan, es, o mejor dicho, que se tienen que al final adaptar obligadamente a ese sistema operativo para poder A, funcionar. entonces varito, con un agravante, es que las capas de o sea, personalización. De o sea, en Android, sí. yo lo que critico es, o sea, el procesador es hecho por unos locos, luego el software es hecho por otros locos y cuando el fabricante decide poner capas de personalización sí. super Ahí entra otro... Ay, sí, acuerdo. es exacto, es, es otra capa, es otro reto, Bien. es otro proceso cuando... que tiene que trabajar ahí. ahí Viva Nokia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Google empezó a manejar Pixel y empezó claro. a manejar eh, Google, digamos, nativo, limpio? Sí, sí. ¿Por qué sí. Creen ah, que, en eh, yo creo que eso fue lo que más se acercó, claro. tal vez, a los dispositivos de Apple en su momento? ¿Por qué? Porque era un software creado para un dispositivo como tal. Nokia, hecho, Nokia. Venga, un, a, un, un, otro... Sin ir más lejos, lo que hace ahora Nokia. Uno ya compara pues, un Nokia y uno dice, estas especificaciones quizás no son tan altas. Es que tiene Android puro ahí metido, señor. Sí, claro. Usted sí, claro. no le está metiendo una capa de personalización Pero adicional venga, super pesada que le va a complicar todo. En eso Nokia a, lo hace muy bien. Les voy a contar algo que posiblemente ustedes no saben. Ven, es ya. Espérenme un segundito, ya, ya, vuelvo. Google va a sacar el equivalente al Apple Silicon. Eso es lo que dicen las malas lenguas en el proceso. Eso están día. diciendo. Okay. Lo, lo cual hay que verlo porque dicen que va a ser un gama media que con especificaciones supremamente modestas pero con un rendimiento absurdo entonces a los últimos píxeles ver... son gama medias los últimos mm -hmm. píxeles todos son gamas medias mm -hmm. pero Exacto. son gamas medias que rinden y, y, y, y más allá de cualquier cosa Creo que incluso con una sola cámara, nadie critica las capacidades fotográficas de los... Tal claro cual. De acuerdo. Es y solo han subido a dos, ¿no? Solo, solo, solo, sí. con dos solo dos. Sí. Ya ¿Qué? que está hablando de Nokia, ¿ustedes se acuerdan de este dispositivo, A ver. ¡Uy! ¡Uy! Total, ¿en qué ¡Eso era el delirio de todos! ¡Claro! <risa> total. <risa> claro. <risa> Bueno, es miren la cámara, miren la cámara. No, sí, car fue size. tremendo. Esa es óptica car si <risa> no estoy mal. Sí, sí, esa es esa óptica es... car size. Esa es óptica car size. Nokia fue el primero que llamó a un gran fabricante de ópticas para que hicieran colaboraciones juntos. Mucha gente cree que es Huawei. No, yo creo que Huawei es uno de los matrimonios más efectivos porque, ¿verdad? Hicieron cosas extraordinarias con Leica. Pero el primero en haber llamado a otra compañía para que hicieran las cosas, pues no. Venga, ¿Ustedes déjeme. se acuerdan de los safaris que uno se iba con el telefonito a tomar las fotografías? Porque, porque en ese momento esto tenía unas cámaras absurdas. Los... Ah, ¿yo? Sí, y... no ¿yo? Sí, no, sí. yo sí mucho iba a Mundo Aventura cuando de... me disculpaba sí. O sea, yo tenía híbridos llevados en manizales cerquita y era lo máximo. Bueno, no, no, una vez tomé una foto bien chulo, creyendo que era un cóndor en mi ignorancia, pero, no, pero, yeah, pero bueno, sí, yo, ¡ay, mira! Eso, eso, eso es un gallinazo. Eso oiga, me pasó oiga. la semana pasada. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, yo llegué y lo estaba en Cocora y lo vi y dije, ahí está el cóndor. Sí, ese es el cóndor. Llego saco el super zoom. Ay, no, no es el cóndor. Sí, a, a mí me pasó. O sea, para Safari, no no tengo recuerdos de mi Nokia en el Serengeti. No, no, no, no me pasó. Bueno, eh, Alvarito, no. ustedes seguramente. Es muy viejo. Ayuda, bueno, no, Felipe, una cosa, una cosa última rápida cosa, última cosa, Referente contamos. a la pregunta que hizo ahorita Alvarito Mire, se lo digo de este tamaño Si es para fotografía o para jugar Yo estoy perfecto con cuál como Exynos Si es para democratizar prestaciones Mediatek no hay quien Total. le gane en democratización de prestaciones Si es para editar video y solo para editar video Nada le gana una o sea, yo no he visto... Samsung lo está haciendo jodidamente bien porque lo está haciendo tremendamente bien. Pero en nivel de detalle, incluso en nivel de grano, en el manejo del HDR dinámico en video, está hablando en video, uh, en manejo de condiciones de poca luz, el A para mí está como en su propia Total. categoría. De verdad que lo está haciendo muy bien. En video de ese tipo, en video de un nivel casi profesional, creo que, que la serie A lo hace muy bien. Estamos hablando de A12, 13 y 14, Juan Diego, de Apple. <ríe> Por si sí, sí, yo sí, sé, yo bien. sé. Pero de hecho, <ríe> le faltó decir lo, lo más importante que tiene esa serie y es la estabilización del video. Es Uy. una locura, una locura. Yo no sé cómo lo logran, pero, pero no, no hay nada que lo supere No, ahí sí me le robo el eslogan a Apple que lo utilizó en más de un producto, parece magia. Porque de verdad esa estabilización, sí, sí, sí. ojo, y solo en los últimos, solo creo que es en el... En el, en el, el, 12, el, el, el iPhone, el iPhone 12, 12 Pro Max tiene una estabilización absurda. Brutal. Que tiene que sí, el es una cosa es el absurda el sistema de sí, estabilización es como de cinco ejes mega cuántico. o sea, eso es una ya, cosa... Esos videos, es muy... esos videos, yo no sé si ustedes han visto los videos de Apple que grabaron con, digamos, con el dispositivo en la parte de cine cinematográfico claro, para hacer video, que sí, es, sí. es absurdo. Uh -huh. O sea, no, los, hizo es, los movimientos que hay con ese equipo para tener la estabilización que tiene es, es, es como si tuvieran ¿sí? un cardamito. ¿sí? Pero, o sea, pero si ustedes me bueno, ponen mí a, a mí, escoger entonces, a mí... Claudia Montaña está conectada y ahí quiero enviar yo un saludo que <risas> la única que no conoce al Alvarito, bueno. sino a mí. De sí, resto, sí, sí, las sí, sí, No, y a mí también. Mano que, mano que, a no, pero... <risas> ah, no, <Juan Diego> pero... <risas> sí, pero esto pues sí. Bueno, bueno, bueno entonces... Pero, venga, pero sí... Si, usted, si ustedes me ponen a escoger, y, y ya, ya teniendo en cuenta pues todas las bondades que hemos hablado de, de iPhone en cuanto a video, si ustedes me ponen a escoger entre el celular que tengo ahora, que es el Samsung S21, y el último iPhone, yo me quedo con el Samsung solo por el video profesional y por el modo director. ¿Oye? O sea, y y tipo, tipo, y me me no que importa que un carajo todo es lo que tiene iPhone. que ser muy que hacer. Por lo que Juan Diego es embajador de la marca también. Por por hacer, no, hacer. no, no, no. Hasta puso rojo. No se le puede hablar de manzanas. manzana cosa yo creo, yo creo que todos somos probadores el S21 Ultra Y yo creo que todos llegamos a la misma conclusión Es un equipo demasiado completo Desde el área de, de contenido hasta el área técnica del dispositivo Yo creo que es un equipo muy, pero muy, muy completo, la verdad O sea, desde el, es, eso que estábamos hablando De pensar en un equipo para crear contenido En el caso mío, por ejemplo, audiovisual Creo que esa función en particular, se los repito, de modo director, creo que las sacó Yo creo que esa forma de identificar los lentes y volver un switch, el teléfono, y tener varios ángulos como si tuvieras varias cámaras en simultáneo, y después facilitar eso en postproducción, eso es una... Total. No, es, total es, pues, sí, es brutal. Ojo, si ya probaron la estabilización del zoom de los S21, porque también sí, ha sí, mejorado, sí. pero montones, brutal. porque no puede fijar el segmento específico al que quiere que haga Zoom independientemente del pulso de madaquero en Transmilenio brutal. que uno pueda tener eh, Alvarito, al luego le explicamos que es un Transmilenio, no son los buses sí. rojos y aviancos que están teniendo los 71 es una cosa loca, creo Hasta que han mejorado Es brutal. Radio. y otra de las cosas que creo que llegó tarde a Samsung pero cuando llegó supo llegar el modo retrato porque el modo retrato que están teniendo en los últimos es una cosa que de verdad es bien interesante, bien inteligente y bien capaz. Bueno, pero, pero venga, bajemos nuevamente a la gama media de entrada, ¿no? Ya, era... ya, ya, ya, ya, están hablando mucho de Samsung. Felipe es el embajador de gama media. Sí. Vengan y Hola, yo viendo a mi gente linda, mi gente bella. Venga, ¿ustedes qué opinan? Por ejemplo, porque Samsung indudablemente lo está haciendo muy bien, Apple también. Sí. Y como sí. decía Andrés, pues un gran de democratizador es MediaTek. Pero algo que el otro día me impactó es probar un gama media que se especialice en video y que tenga. Algo equivalente al modo director, que fue por ejemplo el Nokia 5.4. Nunca me imaginé que eso iba a funcionar. De hecho, cuando estaba grabando el video, me dio miedo. Yo dije, esto en vivo, entonces lo pregrabé, pero funcionó. O sea, podía cambiar las cámaras y sí, se notaba un poco el cambio de color, de tonalidad pero no era horrible como lo que decía Andrés de los primeros teléfonos en donde uno cambiaba y decía, oiga, no, de una cámara a la otra, pague y vámonos. No, sea, de los primeros, factor? Felipe, todavía venden teléfonos así, los lanzan como nuevos, todavía <risa> y hacen bambol platillos, es, es horrible, o sea, eso todavía los venden así, te muestran la cosa como, como si fuera lo más Si no especial, les da pena. No les da pena, es en serio. <risa> Y, y, y luego sale ahí la nota en textete a Felipe Liscano, dependiendo del caso de usted. O sea, de su... ¿Embajador ¿Ah? de Gamamel? ¡Embajador, no, no, no. sí! ¡Embajador de 1100! 1100. Sí. Le, le, le, dicen, le dicen Robin Hood no. porque es embajador de puras flechas. entonces de sí. No, no se... pasó Ese sí fue un golpe oh, oh, eh, Como dicen, Como dicen Por ahí no desmerecen Como dicen las abuelas eh. oh, para, nada, para nada, en las gamas medias Una marca, Felipe, yo creo que también todos los que Los hemos podido ensayar estamos de acuerdo ¿Qué tanto ha mejorado Motorola en las cámaras? Brutal. Porque Sí, sí era yo como creo que siempre... esa es una de las marcas Yo creo que esa es una de las marcas eh. que cada vez O sea, que cada que lanzan un teléfono sí hay una mejora sustancial, o sea, uno puede Se ver siente. una mejora sustancial entre uno y otro. Pero es que ah, sí, an antes es las cámaras de Motorola eran de horror, o sea, hasta en las gamas altas. Nada todo, no, todo, todo, no solo la cámara, <risa> todo. No, pero hemos mejorado <risa> muchísimo. No no no. O sea, no, no, no, no, no ni siquiera eran bonitos. Aquí hay, hay, hay que ser sinceros y no tenían absolutamente nada bueno. No, nada que hacer. No, pero mi, mi StarTuck no, no, era un ¿eh? hit, o sea. El El E3, mi, mi, no mamá, mi mamá, era lados, mi era sí. fanática. No, mi mamá era fanática de la de la gama G de, de G de Motorola. Yo sí, creo que tuvo todos buena. los G. No, no. no. Yo cogía ese teléfono y empezaba a hacer alguna cosa y, y a los tres segundos quería pegarme un tiro porque esa vaina se pegaba, no funcionaba, no. Juan Diego, no era terrible. ¿qué? Tenía siete teléfonos ahí en el escritorio y decía, no, este, este gama media, dicho ni me voy a infectar. No, Felipe, él no es como usted. No, Pero no, Felipe no. El mejor pune diez teléfonos ahí, eso se lo da. El dan. mejor fue, el mejor fue ahorita que estábamos haciendo un ensayo que posiblemente nos esté viendo, que era como, ahorita que hicimos un ensayo a Alvarito y Juan Diego, el Simón llega y dice, Ay, venga, y me acabo de encontrar, me acordé que tenía este teléfono de doble pantalla de él y acá en el escritorio guardaba ¿No se acordaba el doble pantalla que tenía guarda? No, mira, me acabo de acordar y lo abrí. Yo, yo no sé no, si es que en algún momento van a hacer un museo o qué van a hacer, pero... Felipe ya tiene, el tiene uno. El museo del celular. Juan Diego, Felipe tiene uno y ya nos invitó. Él nos dice, vengan a la casa, pagan, eso sí hay que pagar. no, no. El Ay, él, madre, madre. Sí, sí, sí, eso es típico con él. Hay que pagar, sí, sí. Y el ese cobra, es como de a la marca a la que no se va a, China, a ¿Sí? Ese fue el sí, negocio de Felipe. Los que tengan empieza, la luz en gratis. Porque ese sí, claramente esto... no tiene empanada, pero... Pero lo de estos... Si vieron a su izquierda, podrán ver el guilletico 1100. Por favor, saquen sus tomas, Fox. ¡Ja, ja, bueno, bueno, señores, les, les agradezco muchísimo, pero... ojalá la Apple ya... no deja entrar a nadie solo, porque... <risa> sí, no, no, se los deja. No, sí, porque sí, ese sí, es sí. el área VIP del museo. Sí, sí, sí. Uno tiene que tener... La clave de entrada es... Estefan, Estefan. O sea, uno dice tres veces... Y te entra. No, la, la clave de entrada es con la huella, pero no le funciona bien. No, no, no. Eso es de no funciona, claro, porque uno tiene sí. tapabocas. Bueno... Un, un, un aviso parroquial. No, pero, pero fresco Santa, que Santa Apple va ya va a dar desbloqueo con el reloj. Es decir, gaste otros dos millones de pesos para desbloquear con el reloj. Buenísimo. Venga, venga, La verdad es absolutamente <risa> indiferente. Ver, aviso okay, bueno. Aviso parroquial. el canal, Leo Ajá. está diciendo que va a mandar a 32 y a 52. Entonces, nos esperaremos. No, pero al <risa> museo, no, al museo no, no al <risa> no. no, al no, leo, porque si le manda a la 52 <risa> al iscano la reseña va a tener... No, pero que más, no, hay pues que decirle no, a León a mí que los banderos, que sí, que no, la serie Es, dar que, dar es ser? que eso, que solo lo tengo en manizalita de acá de entre los cuatro, eso es muy complicado, sí, no, eso, eh, no, eso no, es, no, es muy no, difícil. Eso me huele mal. No, no, no, pero cabe aclarar, yo tengo que aclarar. La ah, ¿también lo, hay, lo tiene? No, no, no. No, tengo ah, un fold, no, sí, pero, pero la primera versión. Tiene dos. ¿Tiene dos? Yo tengo el de segunda <risa> generación. O sea, sí, él, él tiene él la tiene... segunda y yo tengo la primera. Hay que aclarar, bueno, hay que ser justos. Yo Venga, hacer Alvarito, necesito. le hago una pregunta. ¿Cómo va el mundo en el año antes de la cuarentena? ¿Bien? Que <risa> qué es un fold? Este es el otro. Vean, <risa> no es por carreta, pero no, estos no, equipos... No. El señor Andrés lo puede decir, son, son increíbles, o sea la total. verdad sí. que es otro otro nivel. Total. Pero sí, vengas, sí, sí. yo quiero aprovechar para hacerles una invitación. Ah, bueno, va a invitar. ¿Al, Al museo. Al museo. Un turbiado. Un turbiado. Pero es muy pertinente. Sí. Vamos Todos a traigan el arco para ver todas las flechas. Total. Total. <risa> Entonces, normalmente, vamos a estar hablando de los foldables aquí tres personas han probado los tres que hay en el mercado entonces mm. vamos a, a estar hablando de las diferencias, lo bueno lo malo, así que muy pendientes de este Instagram de etcétera. yo ¿sí? creo que para, para cerrar este, esta, esta partecita, ese es el futuro Eso, sí, esa tecnología equipos, para, allá para allá va todo es otro nivel es algo distinto de lo que conocemos. Y me encanta... Apple, Apple fue un visionario con el 6, ¿no? Esa doblada del 6. espectacular, <risa> de verdad. Marco Famino. Inspirador. Inspirador. ¿No? Inspirador. El, ay, claro, el iPhone 6 como se doblaba. Lo que pasa es que era, como era un prototipo, no se podía volver a desdoblar. El, el, el otro, pero, pero ya, de resto... gran periódico. Oye, ¿sabes teléfono? qué? Deberíamos se, en serio hacer lo que dice Felipe. Deberíamos total, cada uno tener total. un fall... Tener un, phone, sí, un teléfono plegable y hablar de esos teléfonos. Yo creo que, que ese es, un, es la evolución de lo que conocemos actualmente en los dispositivos. O sea, pregunta yo creo rápida, que... pregunta rápida. ¿Foldable favorito de todos los que estamos acá? Fold. Fold. Okay. Fold 2. Felipe. Fold 2. Fold 2. Fold 2 Juan Diego. A, a mí me gusta el Fold 2 de Andrés porque yo no lo tengo. <risa> <Okay>. <risa> a mí, ¿saben? Fueran la rija y, y yo sé que mañana me van a llamar de Samsung y van a decir... Ah, muy chistosito. Pues Mañana no, hoy. No, hoy no, no, mismo? mismo. Para mí, es que el de todos es... el que más me ha gustado... Mire, mire lo es que el, dice Leo. el Z Flip, el Z Flip. Sí, Porque esa cosa, o sea, uno tener un teléfono de tamaño normal que se doblaba la mitad y que uno ni lo sentía en el bolsillo. Ya, es la cosa más espectacular. Sí, mire lo que dice Leo. Leo dice Flip, Fold y Fold 2. Ay, pero, pero es que sí, el, fo pero vale el Fold 2 fatal, tiene, sí, tiene una vaina. El Fold 2 a mí me... Me, me cautiva porque es más grande y para los viajes sí. a mí me gusta muchísimo pues, ver contenido cuando estoy claro. viajando en, no, en sitios la apartados de la Colombia. Eso es buenísimo. El bueno, si vamos a hablar del Razer, entonces tengan claro que el video no puede durar más de 15 minutos, ¿no? Que es lo que creo que le da la batalla. <risa> no, no, no. no eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, y y en, en vivo consume más. más. Y traje Chernobyl en cuarto limpio porque no se le llega a meter una moto de pobre por cuento. Pero grande grande. Bueno, señores, mil gracias, muy chévere, y los esperamos en el próximo live. Todos invitados, ya saben. Pasamos. Pero que no sea, pero que no sea en la próxima cuarentena, porque es que pasa mucho tiempo. vamos a tener mucho tiempo Felipe, ¿va a ir a practicar tiro con arco o qué? Obvio. Se le tiene. ¿Para, para ir a escoger cuál flecha utiliza. No, claro. No se les olvide que Felipe es agitario. O sea, estás esto del de ahí. Ay, ¿tú de ahí está. y bien, Saludos. muchachos.